A cenizas quedó reducida a una vivienda ubicada en el sector 24 de abril, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario de la misma ofrece los detalles del hecho. Lo, único que pude sacar. lo perdió todo. ¿no? Todo. fue lo que y llegando ayer el dinero que me guardaron aquí y el dinero que trae la mayoría de la gente comenzó que nosotros estábamos ahí y el hijo de él por supuesto se puso a hacer unos contactos con unos alambre ahí en el luz y nosotros estábamos aquí y no nos daban cuenta de fuego y el inversor se prendió fue el inversor el inversor el inversor porque se prendió la docente para NTN su noticiero regional Joanny Paulino